Bueno, pues feliz año nuevo. Eh, tengo un comentario en un vídeo. El vídeo es ¿puedo tocar el bajo? Perdón, mi guitarra en un ampli de bajo? es el, el vídeo. Y en ese vídeo pues demuestro que sí, que es posible, vamos, que no hay ningún problema. Y tengo el comentario que dice lo contrario, y que yo que no tengo eh, ampli de guitarra, puedo tocar el bajo en un oh, perdón, sí, no tengo ampli de bajo, puedo tocar la, el bajo en un amplio de guitarra y este vídeo es para demostrar que, que sí, que es posible hacerlo. Entonces, para ello lo que voy a usar es el, mi, mi Ampli Champ 25, que de hecho lo, lo he usado para tocar el bajo eh, en, en un grupo que estuve ensayando estuve ensayando un, un par de meses, creo que fue. Y yo tocaba, estaba empezando a tocar el bajo, yo soy guitarrista, y eh, no tenía Ampli de bajo, y bueno, cogí este, me lo llevé, el bajo era un, es un bajo activo que tengo por ahí guardado, que estaba medio roto, y bueno, y sirvió perfectamente, este ampli es del año... comprado en el año 93 al año 94 Tuvo esa etapa de, en el que yo tocaba el bajo en él Y aquí sigue, sigue funcionando perfectamente, suena como ampli de guitarra, suena que te caga Ahora, antes de... o al final mejor, cuando acabe de, de hacer lo de la demostración del bajo Os voy a poner la guitarra y vais a ver cómo suena Bueno, pues nada, sin más dilación os pongo el, eh, la demostración bueno, el ampli en cuestión es este que está aquí, es un Champ 25 eh, y eh, tal, cual, tal cual está es la ecualización eh, que uso para la guitarra, es decir, simplemente desenchufado la guitarra y enchufado el bajo, ni más ni menos. Luego le voy, a, le voy a hacer un poquito de, bueno, le he quitado la reverb, un, un par de cambios para que veáis qué, qué es lo que ocurre. Vale, bueno, voy a tocar con púa. En la pastilla de arriba, sonido sesentero total. O sea, esto para tocar canciones de los Beatles, yo creo que. Es. Vamos. Perfecto. Con los dedos. Mi estilo de tocar, que no es como. Yo no soy bajista, yo soy guitarrista. Y toco en realidad el bajo como si fuera un banjo, con, con tres dedos. Pastilla combinación de las dos. Y pastilla del puente. Voy a cambiar un poquito la modificación le voy a poder tener un poquito más de grave. Le quito aquí agudos, le subo bajos. Los medios también le voy un poquito. No sé si me gusta ahora. suena quizás más abajo, le voy a subir el volumen para que sature un poquillo. Voy a poner el 7 y eh, la pastilla de agudos no satura no satura ni un poquito lo que voy a hacer es meterle distorsión que tengo un canal de distorsión que es algo que suelen tener los amplis de de guitarra más volumen ahí le quito agudo le subo bajos y con púa No sé yo le voy a dar más caña le voy a poner en modo solo ¿vale? Porra. no sé yo si salía este sonido para nada eh, quito le voy a poner revés. Suena un poquito surfero. Dos con púa, sin púa. Bueno, esto en realidad está tocado aquí, creo. Cuerda esta que suena fatal, la, la cuarta de este, de este bajo. Es la cuerda, no es el bajo, ¿vale? Suena interesante. ¿eh? Bueno, y ya está. ¿Qué más voy a decir? Que quiero tocar el bajo, evidentemente yo no... yo Por ejemplo, porque con reverb no lo vas a usar nunca. Con distorsión es posible que lo vayas a usar. A lo que quiero llegar es que si necesito un día salir de un apuro y tengo un bajo que no tenga una quinta cuerda como este, que a lo mejor eso me daría a mí un poquito de miedo, pero para un bajo, para tocar estilo sesentero, cincuentero y a lo mejor ochentero, pues yo lo haría, ¿vale? Si no me encuentro otra cosa. Bueno, ahí está. Bueno, y esta es la guitarra, la Blade, mi Blade R2 del año 91, eh, un poquito más chacailla... Eh, y así suena a través del, del champ, le he puesto el volumen a tope para que sature un poquito y eh, la reverb a tope también para que suene su